Pensábamos que orábamos en el Espíritu, pero orábamos parte en el Espíritu y mucho en la carne. Ahora entiendo, entendemos por qué no hemos obtenido las respuestas. Tú buscas adoradores en Espíritu y en verdad. Y yo me alejo de todo pecado, de todo lo mundano, de todo lo pagano, de toda idolatría para orar en el espíritu exaltar tu nombre grande tu Shangatol, y así que tú tomes en cuenta mi oración por tu inmensa rajem para alcanzar a los perdidos de Judá y de Israel te pido perdón por no haber sabido orar y ahora estoy aprendiendo y aprenderé más aún, si tú lo permites, el próximo Shabbat, cómo orar y para qué orar. Te doy gracias, bendito Yahshua HaMashiach, por enseñarme a orar. Algo que parecía tan simple para mí, pero que lo estaba haciendo mucho, mucho, muy mal. Me comprometo a hacerlo ahora en el espíritu. Toda la valla es una machia, homen, homen.